Sobre todo el nombre Jesús Aquí en más que un nombre Sobre el cuyo con nombre sobre el del cual delante del cual se tiene que volver a la orillita a la vida arriba jesús vete a ese nombre en el corazón jesús ese es el nombre ahí está el poder ahí está la vida ahí está la victoria jesús alabado a su nombre fuera de él no hay nada no gloria sea dios religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos Gracias. <tose>